callado bueno. ¿Sigue, los in sigue los inconvenientes con la esa esposa de David Dios mío dama un llamado a esa dama que ya de eso así yo creo que pues la buena le va mejor con David a ella dice que no es no sabes que David Ortiz me dio mi peso una vez aquí ¿Qué? Julián <risa> Javier ¿Te dio mi peso este? muchachito me duran como ocho meses son mi pesos gastándolo de 10 en 10 de 10. Diez... <risa> Y me lo querían quitar. En ese tiempo yo estaba chiquito y e hice así para mi casa, a ver. Empuñado, que no, dormí con ellos así. En ese tiempo él no era tan famoso. En ese tiempo estaba en, lo, Como en, con en el mellizos, en los lo mellizos mellizo, estaba en los mellizos sí, de Minnesota. En, en Minnesota. Entonces, David Ortiz, dice la, la, la que es pareja de David Ortiz. Ex, ex pareja de David Ortiz. Manipulada por su madre. Ey, ey, ey. No, no, está así. no, no, no, lo que pasa es que la gente con mascarilla está buena toda. Yo estoy buenísimo con mascarilla. Eh, eh, eh, yo con la boca abierta con mascarilla. <risa> yo me quedo dormido donde quiera ya, sin problema, porque antes tenía que hacer así, ¿ves? Ahora me quedo yo en, en la guagua, Génesis de mi sueño el otro día. Y Génesis sí hablándome yo con la gafa y con la mascarilla, durmiendo. <risa> Pero ella con la mascarilla. Lo que hay es que la, la señora... Dice que no existe, o sea, que no hay ninguna, o sea, como que no hay un acuerdo. O sea, que ella quiere chisme, ella quiere lío. Pero como estamos la gente en la Pimosa, o sea, nadie le está haciendo caso, ¿tú entiendes? Eh, mi amor, yo te recomiendo el consejo para ella. Mira, mira, mira, que es bonita. Una opinión tuya, antes de yo darle un consejo. ¿De ella? Uh -huh. Esa señora tiene que, el, el primer error que ella tuvo fue Hacer eso público como de tan mal agrado. Porque si ella no estuviera casa, o sea, no tuviera un hogar, fuera otra cosa. Todo el mundo la apoya. Pero usted tiene un penthouse de cuántos millones? De par de millones cómodos. De par de millones cómodos. Una torre, de la más popular. ¿Sabe quién tiene tan igual que ella económicamente? Tiene su peso. Su peso. Newman. Ey, un saludo a, a Newman, que lo, está, lo, lo confunden con Nelson Cruz en el aire, lo no, confunden pues, con Gianmarco con Martínez la, Newman. New, señores, Newman no anda con papeletas en menudo, no. entiendan eso. Claro. en la calle, la gente, la ropa la, de diario de La gente, de 35, Newman. Mil, la que gente como ahí. Newman no anda con efectivo en la calle. Óyeme, tú sabes lo que me hizo ayer, ese descarado, Newman. Oye, Newman, lo que me. <risa> oye, oye, un camarógrafo aquí. Que no es? conoce a Newman y tiene. Le... ¡Mira, muchacho! Y esa falta de respeto. Y esa falta de respeto a Newman. No, no, no, no, que no, no, parece llamar no, con Martínez. ¿eh? Sí, llamar. Ya... <risa> ¿Tú sabes pero lo que me Newman hizo Newman. no anda con efectivo para que la gente no, no, se entienda. ¿Tú sabes lo que Newman me dijo ayer? que Tú no estás montado para que me lleve a lavar el carro. Oye, oye. Yo le iba a prestar los tenis, pero lo estaban limpiando para que se fuera. Por cierto, hay, hay nuevo nombramiento. Oye, hey. ¿es tampoco lo, lo que a la gente le importa, lo de la esposa de A.V.O.T. <ríe> lo que era mujer la esposa de Bueno, pusieron como en impuestos internos al licenciado Luis Valdés. Mi amigo. Y pusieron como director de general de aduanas al licenciado Eduardo Yayo. Yayo, yayo eh. en aduana Yayo. Eso. Tanta gente decía... No Tanta gente deseando eso. Tranquilo, tú, Jorge Luis. Tranquilo, que yo sé que si sí, tú sabes que no no, me está llamando a ti. No hay problema. Y pusieron al licenciado Jorge Mera como ministro de Medio Ambiente recursos eh, naturales. Porque yo creo que se lo habían anunciado ya, pero lo volvió, lo volvió a publicar. Entonces, Néstor, yo le recomiendo a la, a la ex esposa de WOT que se entretenga viendo la canción del lápiz hoy. Sí, sí te viendo la canción en el lápiz hoy, la guerra, disfruta eso. Luego tú te entretienes, si hermosa hace una reacción mañana, luego tú te quedas tranquila, esperas el 16 de agosto, vas a ver eh, por vía Telenor, no, la transmisión no, muchacha, especial. Muchacha, no, no pues si tú no estás haciendo nada, te lo estoy dando de consejo. Entonces, cuando pase lo de, la, de, de Luis, que toma el país y todo eso, que pase ya la, la fiebre de Luis Abinader, que eso va para que, pa que eso pase, dura 10 o 15 días, porque tú sabes que los, los presidentes los primeros cosita, Ay, no a lo primero hacen par de cositas. No, no, no. Y no, que yo hice esto y todo el mundo, güey, ¡Ah, guay, güey, qué bien. Los nombramientos, la juventud. Los no, no nombramientos y todo claro, eso. Los jóvenes talentosos de San Francisco. Okay. Tom posesión. Luego, Luis va a hacer alguna cosa. Me diga, yo soy tú y viene con eso de, de esos en enero. Sí, en enero, para que sí, viene sí, sí, sí. Para que la gente te haga caso. Navidad que viene. Porque que yo Tradición me digo, del año. yo, lo, yo te hice, yo lo estamos mencionando aquí porque que ya uno lo vio en los medios nacionales. Pero, pero que yo como que ya a la gente no le importa eso ¿Entendéis? no entendéis eh, no. mi amor espera la canción del lápiz hoy en la noche con el lápiz sí no. sí. con, con el lápiz. lápiz la canción tiene que decir con el lápiz no para que la gente se ponga tiro. con el lápiz no con el lápiz no una vez me rompí en un radio mamá cuando yo escucho eso Ay. con el lápiz no hijo y sí, no lo bajaba <risa> o no lo bajaba o no lo bajaba <risa> vamos a la la una pausa vez. y cuando retornemos más eh, vamos a poner las, las canciones porque aquí no, aquí, aquí no quieren ponerle las canciones. ¿sí? Ah, Propongan no, la última de Moza. Porque Darwin. Jorge. Atención Darwin, yo sé que tú eres la y te duele. Pero pon la última Villalona, Villalona, ¿dónde está Villalona? La última Villalona, Villalona. Está, Villalona? Ah, de la... Moza. No, ¿cuál? ¿Nueve días? No, que la pongan en un funerario. Aquí no la pongan. No, hay... no, no, no, no, no, no, no, no. Nueve días, no. Aquí no vamos a poner nueve días. Saludos a los muchachos de la fortaleza. Dale ya. Ah, ah. Pues pon nueve días y pon la otra entonces. La dos que a la gente le, le falta le a escuchar a ver, esa. Vamos, ¿Eh? a ver, ver. ¿Eh? vamos a la pausa y después de la pausa tenemos la de canción de Lápiz, Mosa.